Chacarera de Eduardo Lagos que es una chacarera que se llama La Oncena porque es una chacarera que justamente está hecha con 11 notas le falta una eh, que bueno, que no está ni en la melodía ni en, ni en ningún lugar, lugar de la armonía eh, el arreglo que van a escuchar es un arreglo que hice yo eh, para este grupo entonces como tenemos dos pianos en un momento, acuerdo que Tommy también toca el, el acordeón y le dije, ¿te animás a traer el acordeón? Eh, hoy cuando lo vi venir con ese acordeón, dije, pobre, lo que le pedí. Eh, estuvimos ensayándola acá con un tecladito, tratando de imitar un acordeón, así que la juntamos hace un rato con el acordeón original. Pero bueno, una, quería decir un par de cosas más. Porque. Bueno, ustedes saben, esto en realidad es el cierre de las clases de lenguaje musical. Las clases de lenguaje musical en el conservatorio son lo que antiguamente se llamaba teoría y solfeo y más adelante se llamó audio perceptiva. Eh, bueno, la teoría y solfeo justamente denota un lugar de las cosas, ¿no? Es decir, a ver, a hacer un, un aprendizaje muy desde lo teórico y, y, bueno, después quizás venía la música. Y audio perceptiva denotaba un aprendizaje que tenía que ver exclusivamente con el auditivo. Lo que nosotros hacemos en lenguaje musical era que, bueno, la teoría está puesta en práctica, ¿no? Entonces, eh, la propuesta que estuvimos desarrollando durante estos cinco años es esa. Todo lo que ellos trabajan, eh, las, las conceptualizaciones este, de, de todos los aspectos, digamos, teóricos que tienen que ver con el lenguaje musical, acá están puestos en práctico. Mejor dicho, primero es la práctica y después es la reflexión, la reflexión sobre la praxis. Entonces, nosotros sí hemos ido abordando obras, cada vez obras más complejas, esta es una obra bastante compleja rítmicamente y, por ejemplo, nosotros en esta obra trabajamos algunos ritmos, eh, algunas cuestiones rítmicas, como es la polimetría en el folclore argentino, eh, que son complicadas, realmente que son complicadas. Que, bueno, hemos optado por ir reemplazando los antiguos libros este, para trabajar las partes, los aspectos rítmicos y, y hoy integramos un poco desde el famoso equipo de Hinden para trabajar las polimetrías y después la birritmia eh, del folclore. Bueno, entonces va a la docena.